Buenos días a todo el mundo, estamos en el parto en directo de nuestra perrita Molly, de la raza pastora australiano eh, Os vamos a enseñar cómo asistir a un parto natural de un perro Y vamos a ver todo el proceso desde el principio hasta el final Esperemos que vaya todo bien y que todos los cachorritos nazcan sanos y que no haya ninguna complicación durante el parto Vale, cualquier pregunta o cualquier cosa que quisierais preguntar eh, lo podéis preguntar y yo os iré respondiendo eh, a medida que vaya recibiendo los mensajes. ¿vale? Para los que os vayáis conectando, por favor, compartir el vídeo a, a toda la gente que quisierais que lo viera. Así le llegará más gente. Darle like al, al vídeo que así Youtube lo va a recomendar y si no estáis suscritos, suscribiros al canal para apoyar este tipo de vídeos y darle a la campanita para que os vaya avisando de las notificaciones. Muchas gracias y espero que, que os guste el directo que, que he empezado a hacer del parto de Moni. Bueno, el primer macho que ha nacido, negro tricolor, como la madre. Uh, recordamos que el cruce ha sido Kai que es rojo mirlo rojo mirlo que nació de un azul mirlo y de una hembra rojo tricolor y Molly viene de una hembra azul mirlo que es la Kitty y de un macho negro tricolor ¿de acuerdo? Esperamos 7 cachorros más si todo va bien. Y de momento este que ha sido es grande. Está gordito. Eso significa que la alimentación ha sido la adecuada, se ha alimentado correctamente. Ella estaba comiendo alrededor de 3 botes de pienso, que estaríamos hablando de unos 450 gramos. Aparte le daba 350-200 eh, gramos de carne picada de pollo o vacuno, o ¿vale? Nunca cerdo, porque si no le provocaría diarrea. Si se alimentan bien las madres, después los cachorros eh, nacen gorditos, sanos y no delgaduchos ni con falta de fuerza, así es más fácil tirar para adelante la camada, ¿vale? Gracias a todos, a los cuatro que habéis dejado un like en el vídeo. A esos cuatro, muchas gracias, porque YouTube recomendará este vídeo para la gente que se conecte con relación a partos naturales o algo que haya algo directo. Muchas gracias a esas cuatro personas que apoyan también el vídeo. Eh, gracias a todos los que estáis compartiendo el vídeo. Muchas gracias. Podéis ver aquí el cachorrito. ¿Veis? Macho. Colantera. Ya está. Ya está. La, la Mori es muy celosa de sus primeros cachorros. Cuando tiene muchos ya se deja un poco más. Pero los primeros. No se los toques que. Que quiere estar con. Con el cachorro. El 100%. Y eso es súper bueno. Bueno, bueno, bueno, como os estáis animando, muchas gracias a las 13 personas que habéis dejado like en el vídeo. Muchas gracias. Eh, estamos aquí en un parto en directo de la camada de la molly. La molly hacía un año que no criaba, de hecho, la última vez que tuvo cachorro fue el 28 de diciembre. Del 2020 Vale, así que más de un año eh, Se hace descansar, por supuesto, aquí a las perritas Para que después eh, Estén fuertes, para cuando tengan que tener cachorritos Y, y no, las, no las explotamos Nos gusta hacer las cosas bien Respetando la vida, respetando la salud Respetando a nuestros perros este parto en directo está siendo grabado directamente desde nuestra casa Cría familiar, responsable Y, y al final pues eso es lo importante, ¿no? la transparencia ¿no? De que podáis ver en vídeo y en directo los partos ¿no? de nuestros perros de esa manera creamos una transparencia que eh, veía por su ausencia hoy en día en, en el mundo del perro, ¿no? La gran mayoría, pues, mucha publicación de machos, hembras, cachorros disponibles y si los llamas parece que le estén molestando, ¿no? De que le preguntes por cachorros. Nosotros aquí en Tres Yunas eh, enseñamos los partos en directo, hacemos vídeos sobre la raza. Os enseñamos desde el lugar donde nacen nuestros cachorros y que podáis ver el proceso de vuestro cachorro como nace o de cómo nosotros hacemos las cosas, no si no es el caso de que te vaya a tocar tener el cachorro todavía. Gracias a todos los que estáis dejando comentarios, gracias a las 18 personas que habéis dejado ahí like en el vídeo, muchas gracias. Eh, tomároslo con calma porque un parto natural no es un parto vaya a durar dos horas ¿eh? pero si me acompañáis a la molly y a mí y a los cachorritos en este proceso lo agradeceré porque de esa manera podréis aprender muchas cosas que os le iré explicando después seguramente del vídeo este recorte y solamente dejé algunos momentos más importantes y ya está pero de momento vamos a ir grabando en su totalidad el parto cuando veis que eh, Muri coge al cachorro por la cabeza, o el cuello o lo que sea eh, no aprieta prácticamente simplemente es como aguantar para mover de un lado a otro ella se lo lleva al sitio donde quiere estimularlo donde quiero limpiarlo y simplemente es para mover de un sitio a otro y ya está os asustéis, diréis, veis uy, que le está cogiendo la cabeza o que le está cogiendo del cuello de... no, os preocupéis saludos, voy a ir saludando a la gente a ver, JJ saludos Oscar ya, saludos Lorena Martí, saludos María Sánchez García y Aiza Martínez saludos a todos bienvenidos al, al directo bueno, ahora que estáis aquí, algunos eh, comentaros eh, Creo que fue Lorena que también comentó en el vídeo anterior que subí. Eh, la nueva ley de protección animal lo que ha establecido es que ahora los perros ya no son cosas, son seres eh, que sienten, son seres vivos. vale Y lo del tema del DNI, de momento no hay nada probado. Eh, He estado informándome con, con veterinarios de Igualada, de Ódena, de Coibató. He preguntado a varios, ¿vale? Porque a veces algunos puede ser que no tengan la información. He visto un mail del, del Colegio de Veterinarios de Cataluña de que eh, esta noticia que salió en varias redes sociales y demás, eh, y a un periódico importante, eh, de momento no es como lo han contado o como debería ser contado, más que nada es eh, una ley que todavía no está aprobada, lo del DNI con lo cual aún no es obligatorio el tema del DNI ni se sabe si acabará siendo, vale comenzarlo porque el vídeo que, que hice en relación al DNI en relación a, al cambio a nivel legislativo que tenían los perros que ya no eran cosas, sino eran Seres vivos, seres que sienten Seres como deberían de ser desde hace siglos y, y bueno, simplemente dejaros ahí el detalle, ¿vale? De momento no tenéis que hacer nada, ni ir a buscar el de ni a ningún lado Primero, los veterinarios no lo tienen constancia Segundo, el colegio de veterinarios ha confirmado de que de momento no hay nada de eso Que es como una especie de bulo que todavía no ha, ha sido confirmado el, um, a nivel de... A nivel de las autoridades pertinentes Que son los que tendrían que otorgar esto Ya sea colegio veterinario, departamento de agricultura y pesca etc. ¿vale? Así que de momento el DNI apartado Pero sí lo que sí que es que ha entrado ya por ley Es que estos preciosos animales Ya sean perros, gatos No se consideran cosas Sino que se consideran seres vivos Que sienten y padecen Saludos a Nico Renón, Andrea Forero, Raquel MG99, Feina. Saludos a todos. Bienvenidos al chat. Todo lo que podáis aportar a nivel de comentarios, compartir con vuestras amistades, familia, yo qué sé. Quien queráis compartir, no me importa. De hecho, me gusta que la gente vea un proceso natural como este el, el, de la vida misma como, como nace no la vida y todo lo que podáis dejar like pues muchas gracias de momento 20 personas han dejado like mucho muchas gracias youtube gracias a vuestros likes compartirá este vídeo y será promocionado para que la gente lo pueda ver en directo jj de nada siempre informando a la última en nuestros vídeos sobre cualquier tema de esté relacionado con los animales. Larisa Da La Silva, gracias por esta oportunidad. De nada, vamos, Molly, sí, ahí a tope. Inmobiliaria Ibiza Secrets. Gracias por el video, David. Yo en casa viví en un parto de 11 cachorros y es una sensación increíble. Pues... Eh, pues tú bien sabes lo que se vive, cómo se vive, los nervios también que hay por, por todo y que la experiencia es única